en un circo continuo, ¿no? Una y otra vez la misma rutina dentro de sus casas, dentro de sus propias personalidades. Esta noche los quiero yo invitar a conocer más a fondo a nuestra hermosa cantante y acordeonista, la señorita Mascubulares. Así que sean muy bienvenidos a esta ventana del circo continuo. ¿Qué tal? ¿Qué Nuevamente. Oh, no, mi cara, no, no la recordaba cómo era. <risa> eh, y sí, en esta cuareterna, como decíamos anteriormente, las cosas se distorsionan un poco, uno tiene una imagen un poco distorsionada de la propia realidad. Pero bueno, está bien porque es un tiempo creativo. Así no, no. que vamos eh, con las preguntas <risa> en una galaxia muy, muy lejos. Bien. Estimada Marjo, bienvenida a este portal de conexión con nuestro público. ¿Alguna vez en tu vida pensaste que ibas a estar encerrada, pero con tiempo para poder realizar actividades que antes no habías podido? ¿Y cómo imaginaste que fueras tensión? Si alguna vez me imaginé que iba a estar encerrada, sí, pero por, por modo propio, o sea, porque soy medio ermitaña por momentos y quisiera no salir a la calle, pero... No me imaginé esta situación, creo. Bueno... O sea, soy muy conspiranoica en algunas cosas, por ahí lo vi en alguna ciencia ficción, pero no, no, ni ahí. Bien, bueno, ¿Y entonces imposible. Eh, ¿Cómo imaginaste que iba a ser esta encierra? Hola, Manucci. Eh. ¿Cómo imaginé que iba a ser...? La verdad es que um, fue un poco caótico todo, porque yo estoy en el medio de mudanzas, o sea, me estaba mudando de casas en el medio, eh, me casé en el medio con un maravilloso hombre que hoy en día es mi compañero, y, y bueno, me imaginé que iba a ser una persona súper jede en una nueva convivencia y que íbamos a tener todos los roces y al final es la mejor convivencia del mundo, el mejor encierro que pueda tener una bella respuesta para usted y para su compañero también, que también es mérito de él. Bien, siguiente pregunta. Antes de esto, ¿tenías una rutina? ¿Pensás que la rutina puede ser el más mediocre de los malos males, quizás? malos no, males. Eh, rutinas sí, tengo, siempre tengo rutinas, pero las odio, las hago con odio y tengo... Yo tengo una enfermedad que es hacer muchas listas, que me gustaría compartir algunas listas con ustedes, que son algunas, o sea, la mayoría están en mi celular, pero son listas para listas, para hacer listas, y son parte de mi rutina. Y, y como tengo un local, circo sí, de la tinta, eh, <risa> tengo, llevo, llevo una rutina con eso, pero igual soy medio caótica y errática. Y si es Bien. el peor de los males, eh, sí, es letal. Bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Alguna vez en tu vida sentiste que estabas en una película, novela o alguna clase de ciencia ficción por algo, no sé, muy loco o fuera de lo normal que te haya pasado? Si querés contarnos alguna experiencia. Creo que no puedo contar la mitad de las cosas. se Busco... Eh... Se debe estar imaginando unas cuentas de, de aventuras, pero... Eh, a ver. Una, tengo que elegir una ya, sí. Pueden ser varias. Total, acá tenemos tiempo. Nuestras redes sociales nos dan una hora de charla, así que te escuchamos. La conexión no está fallando, así que eso es algo muy bueno. Eh, <risa> supongo que, que una vez... Un lugar que las cosas andaban todas muy raras, o sea, los, los artefactos andaban raros, eh, las luces andaban todas raras y los sonidos, todo, todo estaba andando muy mal y mi cabeza estaba playando y alucinando, así que en un momento me, me vi en un lugar embrujado. Sí. ¿Se puede saber en dónde queda este lugar para evitarlo o para ir a buscarlo? No sé. No. Bueno, es un misterio. Era... Era un centro cultural, no, era un club deportivo en, en Madero, en zona oeste, pero el problema es que en ese momento yo abusaba de ciertas drogas, entonces es como que toda la combinación hizo que, que yo viva una experiencia maravillosa. Bien, es bueno recordar los espectros del pasado como experiencias maravillosas, claramente. Las drogas son malas, no, no usen, no, no drogas. Y si usan, como... Sí, bueno, sigue sí, la pregunta. ¿Qué significa para vos un número de circo? ¿Qué significa para mí? Y bueno, algo que habla el show es eso, es una rutina. es Un número de circo, eh, depende qué disciplina sea, es una expresión, digamos... Es una creación, es una expresión propia del alma. Si es un número de una eh, en mi caso, ponerle trato de que sea algo que me una historia, si es un número de clown, me gustaría sentir a ese clown que me esté contando sobre su niño y esas cosas. Entonces, como que en cierta manera es como una historia, un número de circo. Una bella respuesta. Es un buen momento para imaginar historias, para contarles a nuestros televidentes, quizás a ver, siguiente pregunta ¿qué significa para vos acompañar con música diferentes números de circo y ser parte del circo en vivo? bueno un sueño, eso es un sueño porque desde siempre eh, que yo escucho acordeón y quiero tocar el acordeón, antes, o sea, antes de tocar el instrumento cuando lo escuchaba me imaginaba una banda que se llama Circus Contraption y me imaginaba tocando en un circo y, o en un cabaret y de a poquito, paso a paso, se fueron dando como esos sueños, se cumplieron. Y con Seba nos quedamos frustrados con un proyecto antes de decir continuo. Entonces como que esto fue, no quiero decir una palabra que es resarpada o sea, una expresión reservada pero fue sacarse la, las ganas de hacer, de hacer música de circo en vivo y es cumplir un sueño en algún punto. Bien. Eh, no la tengo acá la pregunta, pero mencionaste algo de tus influencias musicales, a ver si estamos adelante. No, no estamos. Adelante así que la agrego yo en este momento. Eh, acá por la cucaracha me está llamando la atención, pero no, no importa, yo voy a agregar igual. Eh, ¿Cuáles considerás que sean tus influencias musicales o si tenés algún, no sé, algún referente al cual admires? Bueno, sí. La primera banda que me inspiró a hacer música se llama The Gathering. Eh, es una banda holandesa. Después creo que la segunda artista o banda que me, que me rompió todo lo que tenía previamente fue Dresden Dolls y Amanda Palmer. Y Después, supongo que más adelante, me inspiro mucho de amigos míos que tengo, que son músicos. Que me, que me volan la cabeza más que bandas extranjeras. Muchas gracias por la respuesta. Por supuesto, quienes están ahora mirando el vivo pueden hacer sus preguntas, que me imagino que Maju va a estar encantada de contestarla. ¿Estás componiendo? Estoy componiendo muy, pero muy, muy, muy de a poquito, porque tengo un bloqueo hace unos años y están saliendo ahora unos temas que los estoy grabando con Cristian con eh, cristo de Burí, que es una banda de acá muy zarpada eh, y bueno, nada, lo estamos grabando mediante cuarentena, o sea, yo le mando los tracks, él los mezcla y cosas así pero la idea de este año es hacer un disco de, de mis temas propios Bien Sí, es como que la cuarentena ha desarrollado nuevas formas de comunicación y de creatividad una creatividad conjunta que sigue existiendo y que de hecho para algunas personas me parece que está como más exacerbada está todo el mundo creando y tratando de, de trascender los límites de las paredes de la casa, lo cual es un paradigma nuevo que se abre sí, pero y bastante es, interesante también es muy importante eh, algo que veo mucho en Instagram, es que si pues todo el mundo dijimos uy, me voy a quedar encerrado en mi casa este es el momento perfecto para dibujar cocinar, hacer bla bla bla pero si no tenés ganas de hacer nada y tenés ganas de estar tirado y es el momento para, para hablar con alguien de cualquier boludez, eh, también está bien. O sea, no es perder el tiempo no hacer nada. Hay otra pregunta que pasó por allí. Que pregunta el Majo. ¿Cómo haces para vivir una vida multifacética? Ay, y con, con muchas <risa> drogas legales. Muchas, eh. <risa> La verdad es que es esa, porque me, me fuman alrededor. O sea, yo, yo tengo siempre ganas de hacer un millón de cosas y siempre digo, este año no voy a agarrar más proyectos, este año me voy a focalizar, este año, ¿sí? y así. Y bueno, alrededor me fuman porque ya me conocen y saben que voy a estar a Remil, que voy a mandarme alguna en algún momento, o voy a mañana hacer hacer de macramé y crear mi imperio de macramé entonces no sé cómo hago el circo eso? del aproximadamente <risa> <risa> la respuesta es que no sé baña vos sos igual en algún aspecto así que no no sé respóndelo vos <risa> ya, ya lo responderá en las próximas entregas porque esto es en el comienzo esta ventana sigue de paso sí, el he pues más conseguir el esfuerzo de, de sponsor de un laboratorio. No salimos con vida si no hacemos eso. Nos dejan a todos encerraditos haciendo testeos. <risa> ¿Quieres cantarnos alguna canción del espectáculo? Y bueno, y obviamente comentanos cómo encaja esta canción o, o qué te inspiró a crearla. Porque además, no solo sos intérprete, sino que sos creadora. Estamos planeando con los chicos de la banda hacer, una, hacer como un tema. Eh desde nuestras casas, o sea, filmar todos los cuadraditos y ponerlos ahí y toda la cuestión. Eh, así que está esa idea primero, eh, así que no voy a hacer hincapié en esa canción que está buenísima, que habla de la rutina, y bueno, me dicen por cucaracha, algo que tengo por acá, que, <ríe> que tengo que cantar una canción. Bueno. <risa> Las cucarachas están <risa> Igual, bueno, esta canción es Cuna de Sueños, que todos los temas obviamente los compuso Seba Fusco, Sebastián Fusco, y quiero comentar un poquito lo que fue el proceso de eso. O sea, él tuvo toda... Es una máquina de componer temas, el chabón, o sea, saca temas, temas, temas, temas. Y este a mí me gustaba mucho. Y cuando me pasa la letra, me dijo, bueno, ponerle melodía. Eh, el piano ya tenía una melodía, que era... Eh, pararara, pararara, tararara, como una bajadita así, entonces como que no quise usar esa melodía, me, me costó mucho hacer la melodía de este tema, y, y es un tema que canto sola en el show, lo hago sola, sin la banda, y cada vez que me toca hacer este tema, sufro de unos nervios y un pánico escénico, y se me fue un saltuje a ti. Eso quería decir. ¿Te escuchamos entonces? Bueno, tengo <risa> un invitado especial para esta canción porque yo no sé silbar. Así que... Estamos. Déjame adivinar, ¿es perro? <risa> sí, sí, después... De, o sea, humillado silba mejor. ¿Y las cucarachas, obviamente? Un coro de cucarachas, ¿no es el Muchísimas gracias, y hay muchas declaraciones de amor acá, me parece, que tu marido va a tener mucha competencia, porque están todos amándote a aquí. Es que a la carpa del circo le decimos la carpa del poliamor. Es una buena definición. Así que, bienvenidos al amor comunitario. Bien, eh, sabemos que como la mayoría de los circontinuistas, sos un artista múltiple. ¿Podés comentarnos, si tenés ganas, sobre los diferentes proyectos artísticos en los que participás o participaste y quieras comentar? Aunque es una pregunta que un poco ya se vino respondiendo a lo largo de la noche, pero... Bueno, también puse algo de eso en el estado, porque en los estados de estos días, en las historias... Porque no me acuerdo todas las cosas que hice, ¿eh? la verdad, eh, o sea... Bailé tribal, danza tribal fusión, que hoy en día ya no se llama más tribal fusión, se llama Pat Chance Belly Dance. Eh, bueno, hice hula en varios eventos recopados, eh, hago fuego, también me iba mucho al planetario a hacer fuego. Eh, estuve en circo circo macabro, que ahí conocí a Cochani y Wendy, que espero que nos estén viendo y, y si no, en las próximas nos veremos. Y así shows específicos, ahora bueno, estuve con Oscar Flores estudiando mucho tiempo comedia musical y danza y cosas y con él hice shows grandes que, que me valieron mucho mucho la experiencia, digamos, pero no sé, bueno, hice ojos de dragón con, con papel maché, con baña y que lo puso, hicimos unos ojos de dragón con papel maché y unas clavas que prendían luz en el medio, y las clavas eran los ojos. Y estuvimos armando ese proyecto, no sé, como dos semanas, juntándonos poniendo plásticola, papel, plásticola, papel. Cuando salimos en el vivo, cada uno tenía que tener un ojo, de dragón, ¿no? Y tipo, mi ojo estaba bizcocho y el de ella estaba al el otro lado. O sea, los mejores shows son los que salen mal, es así esto calificará como un buen show, entonces porque los primeros minutos fueron así como un poco tensos. Yo un día le dije a Seba, arrancar con el pie izquierdo, o sea, cuando ya arrancás equivocándote, que esto nos pasó en el último circuito, continuo, que arrancamos la banda, arrancó así. Así arrancó la banda, así. Y, y cuando nos acomodamos fue genial, porque si ya arrancás, mal, no te relajás. O sea, ya, te, ya erraste, te relajás. Pues no... No, no, no, tenés, no tenés que mantener un estatus de perfección en el resto del show. Es una interesante reflexión. <risa> Sobre todo que por ahí el miedo a fallar hace que uno se quede paralizado. Y bueno, está bueno obvio, siempre obvio. seguir adelante. Y de los horrores, finalmente se aprende. Eh, bien, bueno, vamos llegando al final. No sé, a ver estimado público. ¿Alguien tiene más preguntas? Porque acá la hojita se me está terminando, como verán. Así que, este es el momento. <ríe> me encanta porque todo en el eco se echa la culpa a sí mismo. No, no, no, fue culpa mía, yo di mal el pie. No, no, no. ¡Vos lo hiciste bien! Y son todos así. Eh, incluso yo. <ríe> sí, de verdad. Es muy cierto. ¿Te puedo hacer Pero... yo una pregunta a vos? Eh, se me corta internet eh, Hola, sí, la transferencia se está eh, co cortando eh, ¿Cucarachas? <ríe> sí, diga ¿Tenés cucarachas allá también? dónde ¿No estás en al almagro? Eh, sí, las la cucarachas al magro son más En fin, no, eh, no, no tengo cucarachas Porque estoy en un primer piso Entonces, como el edificio no es tan viejo Dicen que hasta los 10 primeros años Las cucarachas no van por el aroma del cemento O algo así De todas formas, ha habido cucarachas y va a desinfectador a echar chif chif. Y la segunda pregunta, ¿cómo haces para vender tus productos en la cuarentena? ¡Qué buena pregunta! Publicitando mucho, por cierto, está el próximo producto que va a salir a la venta próximamente. Eh, es más, quizás esta noche me ponga así las pilas, y así que en estos días van a tener noticias. ¿Mi vida en una oficina para mí o para Mahu, era la pregunta? Para las dos, respondemos primero. Para las dos. He tenido vida de oficina. <risa> es más, he trabajado en un lugar donde hacíamos doblaje de, de sprayet. lo cual me viene a la perfección para poder tener el caudal de ofrecer todos estos hermosos productos en un perfecto castellano neutro, en realidad más o menos, porque las selles obviamente las corten Pero bueno, Mahu. Eh, estuve en la oficina, y no me imagino volver a eso nunca más, y además una vez vi un documental de, de una trabajadora sexual que ella decía que prefería vender su cuerpo porque en la oficina sentía que lo que estaba vendiendo era su conocimiento, o sea, su cerebro, no su, su capacidad, su logística, y prefería de repente vender su cuerpo, y yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Onda, mi cuerpo, mi mente, mi inteligencia me la guardo para mí. Sí, de alguna forma vender quizás no solo el cuerpo, sino los principios al laburar en un lugar donde uno no está cómodo. Tu creatividad, o sea, si trabajas, por ejemplo, en publicidad o cosas así, estás vendiendo tus ideas, así. Sí, sí, regalándolas a otro para que otro las explote en lugar de poder explotar las Pero bueno, está bueno que estés con el Circo de la Tinta, que sea tu proyecto, y, y ahí puedas volcar tu creatividad y administrar tu creatividad y tus tiempos. Y bueno, y de alguna forma, creo que Circo Continuo también es un lugar que está pensado justamente para eso, para que cada uno pueda aportar su grano de creatividad para formar esta especie de familia, ¿no? Que me alegra Totalmente. mucho Totalmente, que de hecho, la, la banda que se formó ahora, o sea, tuvimos esto a la gente que no fue a ver el show eh, digamos, los artistas fueron variando y la banda también los integrantes de la banda también, tuvimos eh, grandes músicos que ahora no están por viajar o por otros motivos y, y la banda que quedó ahora es una banda que está bien ensamblada, ¿no? o sea, estamos cómodos como tocamos y, y quien venga después también, o sea, hay una energía piola a la hora de tocar y ensayar y eso bueno. Acá preguntan también ¿Pensás en circo continuo? ¿Viaja para afuera? ¿Y que viaje circontinuo continuo afuera? Ojalá Yo sé <risa> yo sé Que Seba Fusco Que es un eh, incansable Croco-croco mental eh, está, Debe tener planes Para eso pero yo Está. no estoy auto autorizada a decir nada. <risa> Estamos todas con el cepo. Esto no podemos hablar. Todo... <risa> Pero hay dos preguntas más arriba. A ver. Eh... Ah, sí, perdón. Majo, ¿cuál fue tu primer acercamiento al arte? Pregunta Bania. Eh, con canciones de iglesia, creo. Con una guitarra tío que él, él iba a la iglesia y traía la guitarra con el cancionero y creo que eso fue lo, lo primero que hice de música y de dibujar, no sé, de chiquita, o sea, de, en, la, en el preescolar, supongo Bien, y preguntan, escribís ¿qué escribís y qué haces con lo que escribís? Me acabo de, de necesito aclarar esto, o sea, eran canciones de iglesia pero yo no yo soy agnóstica por las dudas no vayan a decir, una loca religiosa? No, no, no, no, no chicos, yo soy agnóstica. Eh, es que es que las canciones de iglesia en algún momento... me las que sé que todas. Así aprendí, claro, o sea, sí aprendí los acordes de la guitarra, por eso me las sé. Eh, edificar la iglesia, edificar la iglesia. Pero... Pero si escribo, escribía mucho antes, ahora estoy un poco bloqueada, pero me gusta escribir. ¿Y qué hago? Lo guardo en un, en un disco y lo pierdo, siempre. Bien. Bueno, quizás sea creatividad que tenga que salir y que quede. Y en algún momento van a encontrar el disco y van a decir, uh, el laburo de este chico, quizás sea famosa por el Van Gogh, que en su momento se murió de pobreza y después fue mencionado, y es uno grande de los pintores. ser vulgaris! Pintora, amor. <ríe> bueno, después podemos hacer otro vivo con canciones de iglesia, eh... A ver si Dios nos ayuda con la transmisión. Esa no se la esperaban ni ahí. Acá hay otra pregunta. Maju, ¿de dónde viene tu amor por el circo? Eh, es re linda esa pregunta, Adri, porque yo no, no, o sea, nunca supe por qué me atraía al circo, nunca, jamás. Siempre era como escuchaba la música y me hacía sentir bien, eh, veía los shows y me daba como una nostalgia, como algo raro. Y no soy una persona muy de creer en las, en las vidas pasadas y todo eso, pero cuando ya estaba haciendo números de, de ULA eh, en un show, me vengo a entrar que mi abuela, sí, mi abuela era contorsionista a un circo en Corrientes, que había viajado por el mundo, y que mi bisabuela había sido trapecista, y nada, me enteré todo eso muy, muy tarde y supongo que debe tener una relación por ahí. Es bonita la respuesta, no solo la pregunta. Y aquí preguntan, eh, ¿dónde te ves en 20 años? En eh, 20, para tengo 31. Eh, ¿Dónde me veo? Y me veo en una casa, en un jardín gigante, eh, con mi huerta. Eh, me veo con animales, me, posiblemente me veo con un santuario, que no que puede o no estar ahí, me veo con mi compañero, eh, me veo con este perro que lo humillo pero lo amo, eh, <ríe> me veo con mi acordeón ahí y mis dolores de espalda en una reposera tirada. ahí. Bien. Y aquí preguntan, si no tuvieses el estudio de tatuaje, ¿qué otra profesión te ves haciendo? Bueno, fui pastelera antes de... o sea, haciendo pastelería, junté plata para comprarme las, la, los equipos de tatuaje, así que por ahí hubiese seguido la pastelería y hoy en día haría pastelería vegana. Puede ser interesante que la estés haciendo. Eh, para la próxima función de circuito, vamos a estar eh, con ese dato en la mente. <risas> Guarda que encima en la cuarentena practiqué un montón y ya me salen varias cosas. ¿Qué otra disciplina o arte querés aprender? Eh, ahora estoy aprendiendo Illustrator, que es ilustración vectorizada, pero otra disciplina a todas. <risas> Yo quiero aprender todo, quiero aprender a tocar el chelo, quiero aprender a, a tejer, quiero aprender a andar en... Bueno, estoy terminando de aprender a estacionar el auto, pero... <risa> no sé, yo aprendería todo lo que pueda. Todo. Y si un día tenés que hacer shows en un barco y se hunde. y obviamente que soy el guionista del Titanic, de eh, Pan y tocando mi acordeón así mientras se hunde, bueno, voy a morir, ¿no? ni voy a intentar salvarme, o sea, ni voy a hacer el esfuerzo. Es una bella imagen, igual el hecho de decir, bueno, hacemos música hundiéndonos, nadie tiene por qué saber, que, porque no lo sabemos nadar, o sea, pues decir, históricamente me quedo acá, para el placer de todos, pasar a Victoria <risa> ¿Es que como es? Santa Maju y ahí te cantan canciones a vos después. <risa> Además, es, es, es eso lo que está pasando ahora dónde estamos todos La, la, la, la, la, la, la, la" El otro tipo, el barco se está hundiendo, Y estamos todos haciendo cualquier girada Y pasándola bien Eso no es la vida, al final No sé Sí <risa> ¿No somos todos, acaso Los violinistas del Titanic? mi o Ricky Martin? <risa> Ricky Martin Pero y acá, o sea, Ricky Martin por lo menos hizo el intento de hacer sus propios temas. Yo eso lo, lo, lo valido un montón. Sí, además estuvo en Broadway y eso le sumo unos puntitos. Yo salgo, no, el chavo además es el lomazo que tiene, o sea, con ese lomo, no, ya está. No se discute más. <risa> Seba dice, sos vegana, mi hija merluza. No, no, no, no. <risa> Solo merluza humana. La merluza nos queda para el resto. <risas> Ricky Martin o Chayanne. Ricky Martin o Chayanne. Para pasar por uno antes, Cacho Castaña o Pocha La Pandera. Eh, uh. El Pocho en Zunga. Ricky Martin o Chayanne. Eh, Chayan baila, Ricky Martin gay. Ricky, Ricky Martin. Eh, uh, ¿Sandro o Elvis? Sandro. Sandro de América siempre a ver, otras preguntas bizarras. Gansia ah, o Fernet, aprovecho yo y te pregunto. ¿Qué cosa? Gansia o Fernet. No sé si son muy opuestas, pero bueno. No, pero es que me pegué un pedo con Gansia de piba y no lo pude volver a tomar más, así que Fernet, por siempre. Bien. A bueno, a ver, participantes. Les, les recabe este tipo de preguntas, boludas. ¿Vale? <risa> Entonces eh, hablando de arte y vas a pasar a la historia como... ¿Sandro o <risa> nadie está diciendo Kandinsky o Alphonse Mucha. No, ¿Susana o Moria? Sus... Moria. Moria. Moria. <risa> bueno, acá me dicen, quedan dos minutos, ¿no? La verdad no tengo ni idea de qué hora es. Eh, sí, ya estamos llegando a la horita. Quedan dos minutos. Bueno, ¿quieres despedirte con una canción? Eh, antes que nada, bueno, te queremos agradecer mucho por haber compartido aquí tu intimidad con el público. Y, y nada, todos sean bienvenidos a esta ventana. Y en el futuro lo vamos a estar repitiendo, posiblemente el sábado. La idea es transmitir, bueno, dos veces a la semana o algo así, vivos, así como para que vayan conociendo a los artistas que han pasado por el circo y los que están actualmente, como para seguir en contacto. Eh, no hay tiempo para ninguna canción, así que solamente voy a tocar acordes y nos vamos a despedir, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido y haber visto esta cosa que no sé qué es. Queda un minuto, cuídense y manténganse en sus casas a salvo, cuiden a sus mayores y a Muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Nos veremos, esto estará subido a nuestras redes sociales.